Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la sala ARSIS de Open Expo Virtual Experience, segundo día de este Congreso Virtual. Os recuerdo del hashtag es Open Expo Virtual XP. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez, consultor, abogado tecnológico, socio en consultora especializada en derecho tecnológico y consultoría estratégica. Bien, vamos a recordar el día de, de hoy. Vamos a contar con Virginia Cabrero, que nos va a hablar de Controlar a Confiar, un nuevo modelo de, de liderazgo. Luego a las 6 tendremos a Alex Net, que eh, nos dará una charla con el título El rol de la personalización en la transformación digital, beneficios, estrategias y ejemplos de implementación. Y finalmente a las 7 tendremos a Álvaro del Castillo y Valerio Consentino, que nos contarán eh, proyectos de IoT en las fundaciones FLOS. Ahora, sin más dilación, vamos a invitar a que suba, por favor, Virginia, con nosotros. Virginia, si ¿sí puedes activar tu cámara y tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Virginia. Virginia es especialista en transformación digital, ingeniera en telecomunicaciones, fundadora de Balcón 40, que trabaja en temas de actitudes digitales y cultura eh, digital, eh, concretamente además tienes creo que el cargo de cultura digital en comer fruta, y creo que nos contarás ahora un poquito de, de este tema, ¿no, Virginia? Pues sí, eso venía a contaros. Yo siempre digo que soy especialista en transformación digital. Buenas tardes a todos, buenas tardes Laura que inicias el chat, eh, pero que casi, casi me estoy convirtiendo más en especialista en mentalidad digital porque si algo he aprendido en estos 20 años eh, ayudando desde Telefónica a empresas de todo tipo y condición a incorporar la tecnología con sobre todo con sentido común y con rentabilidad en sus negocios es que las herramientas por sí solas no, no garantizan el éxito, que son más bien, son siempre las actitudes con las que nos acercamos a ellas y las emociones que nos liberan eh, lo que lo hacen. Así que sí. hace cinco años cofundé Balcon 40 para hablar un poco de mi propio viaje digital y de todo este batiburrillo emocional convencida de que este es un viaje tecno emocional eh, en el que todos estamos obligados a, a exprimir al máximo y donde es nuestra responsabilidad cultivar estas semillas de comportamiento y de actitud digital que tenemos todos dentro, así Genial. que... Pues con muchas ganas de escucharte, voy a desactivar sí. mi micrófono y mi, y mi audio y te dejo aquí entonces con la audiencia, nos vemos dentro de un rato. Fenomenal, muchas gracias, Pero... gracias Juan Carlos. Pues como os decía, vengo ya a contaros un proyecto absolutamente innovador, eh, además de innovación de la buena, en el que tengo el orgullo de participar. Se llama comefruta.es y es, eh, contra lo que pudiera parecer, muchísimo más que una frutería online. Desde luego es un proyecto precioso, innovador y, y que además con innovación pata negra, porque es innovación con foco en las personas. Eh, quiero contaros, voy a compartiros una pequeña presentación. Eh, voy a compartiros una pequeña presentación. Vale. Porque, porque bueno, porque probablemente las ideas se fijan mejor cuando se ven escritas. Pero, pero bueno, vamos a contaros un poco qué es lo que está pasando. Yo creo que a estas alturas el, esto de tener el mundo en tiempo real en nuestros bolsillos nos hace a todos cambiar no solo lo que hacemos, sino profundamente lo que somos. Estamos hablando de muchísima tecnología, de muchísimas herramientas, de, de, de, incluso de cambios en habilidades pero qué poco hablamos de cambios en las organizaciones, en la manera de gestionar y en, y en jefes. Mirad, si... Uy, aquí, ¿qué pasa? Perdón, ahora. Eh, hay quien dice que estamos cambiando nuestros hábitos de consumo. Yo casi más os diría que estamos cambiando nuestros valores sociales, que cada vez somos más autodidactas, cada vez somos más independientes, cada vez buscamos por nuestra cuenta más lo que necesitamos para hacer las cosas. Y Internet nos ha hecho sabios y también poderosos. Eh, sabemos lo que importa en nuestra opinión y, y sabemos con respecto a las empresas y a las marcas que, que tenemos la sartén por el mango porque la competencia, como se dice, está a un clic de distancia. Si algo caracteriza la era digital es la comunidad y hemos aprendido a montarlos entre nosotros. Así que buscamos, de alguna manera somos personas muchísimo más empoderadas que sabemos que ya no necesitamos casi pedir permiso porque nadie necesita hoy un presupuesto, ni siquiera un, un contexto para publicar un libro, para compartir su trabajo, eh, incluso para, para gestionar una reunión de personas en, en pos de, de un bien común. Fijaros que en Internet todos competimos en igualdad de condiciones. Por primera vez, casi podríamos decir, un poco extrapolando mucho, que, que lo que eres, tu destino, ya no depende del lugar en el que naces, ni de a quién tienes a tu alrededor, ni siquiera de quién eres, quién es tu familia o qué títulos has sido capaz de conseguir... Hoy, sin duda, eres lo que aportas y la influencia y el poder ya no se tienen, se ganan y se pierden en dos minutillos. Eh, al final, las personas somos cada vez más libres de elegir de manera global eh, con qué causas nos comprometemos, por qué luchamos, cómo nos autogestionamos y, y esto, pues, ¿cómo no podía ser de otra manera? nos está cambiando y nos está cambiando profundamente por dentro. Esto es algo que tal vez las empresas no, no han terminado de asimilar, pero no porque lo quieran, sino porque, porque es que esto cuesta, cuesta asimilarlo y aunque lo sepas, es difícil saber qué tendrías que hacer, para, para dar cabida a estos sentimientos que están, que están floreciendo, sin ninguna duda, en todos y cada uno de nosotros. Eh, no, quizás no nos hemos dado cuenta de, de cómo nos está cambiando por dentro Internet. Y hoy quería traeros esta reflexión, ¿no? Las actividades ya no dependen de un lugar. Alguien decía, el trabajo ya no es un sitio. Sí, ¿y ahora qué hacemos? Porque tampoco probablemente sea ya un horario, ¿no? ¿Cómo gestionamos todo esto? ¿Cómo nos subimos a este carro? ¿Nos subimos con alegría, con ganas de, de trabajar y vivir de una forma diferente? ¿O lo hacemos arrastrando los pies pensando que todo esto es un agobio y que, como dicen algunos, el teletrabajo lo que viene es a encadenarnos a la pata de nuestra mesa, encima sin pagarnos la calefacción y sin darnos cheques de comida? Pues son reflexiones interesantes y, y sea como fuere, sea como fuere, y cada uno tendrá su opinión. Lo que no tengo ninguna duda es que estamos ante una crisis de confianza. La confianza que toda la vida hemos tenido en instituciones, en poderes, en, en personas e incluso en marcas, eh, se, está, mm, se está disgregando. La, la gente está, está pasando a, a, a desconfiar de, de quien siempre confió porque mm, siente que los intereses de estas grandes instituciones o empresas están yendo muy en contra de sus intereses propios. No sé si compartís conmigo esta aproximación, pero somos muchos los que cada vez las compartimos. Las personas queremos más meritocracia, más transparencia, queremos que nos traten como adultos y no como a súbditos, si me permitís la expresión, queremos cada vez más equidad, que se nos tenga en cuenta, más autonomía a la hora de hacer nuestras tareas. Y, y bueno, las empresas probablemente todavía no están del todo acostumbradas o, o, o no son capaces de, de, de manejar esto. Sin embargo, saben, y lo saben a ciencia cierta, que necesitan liberar en nosotros, no saben muy bien cómo nos tienen que tratar, pero sí que saben que necesitan liberar en nosotros esas capacidades excepcionales que no se pueden obligar porque las empresas no son otra cosa que las personas que en ellas trabajan. Y si no son capaces de pasar de la diligencia y de la eficiencia y liberar esas ganas, esa motivación, esa iniciativa, esa proactividad, pues no serán capaces de convertirse en esas empresas emocionales que conectan con sus clientes, en esas empresas que brillan y que sorprenden y que son las únicas que consiguen la atención de las personas y, por supuesto, su confianza, su respeto y su dinero en la época de la transformación digital o en la era digital. Más dentro de las empresas, los jefes empiezan, y, y sé lo que estoy diciendo y sé las ampollas que a lo mejor levantó estos, empiezan a dejar de tener sentido, salvo que salvo que cambien su cometido. ¿no? Eh, si nos controla mucho mejor que un jefe ya un algoritmo, si probablemente preferimos rendir cuentas a una aplicación eh, que mal que bien eh, coge datos objetivos que rendírselos a una persona que tiene sus filias y sus fobias. Mira, los jefes del siglo XXI o te ayudan a brillar o, te, o son más un facilitador de todo tu potencial, y son más casi un mentor o un coach, o, o me temo que, y espero que no haya muchos jefes hoy, y que se los hay se pongan las pilas, estamos empezando a pensar todos que, que sobran. Y ahora viene la madre de todas las preguntas, ¿no? ¿Se puede vivir con otro modelo de gestión? Eh, fijaros que el management ha cambiado muy poco desde principios de siglo ¿no? Y antes de los años 20, antes de las grandes cadenas de producción Lo que había era un millón de empresas pequeñas que se gestionaban de manera casi familiar Y vinieron Ford y compañía a hablar de eficiencia de producción en masa De cadenas de consumo, incluso de marketing y de necesidades del consumidor Sí, cambiar el manejo de gestión se puede Yo vengo hoy a contaros cómo en Comefruta eh, lo hemos hecho no sé si podríais imaginar una empresa cuyo único propósito sea acoger a quien desee trabajar de otra manera, a quien desee trabajar, vivir y comprometerse con otras reglas. Pues tengo que deciros que esa empresa existe, tengo el honor y nunca estaré suficientemente agradecida a José Luis y al resto del equipo su acogida. Eh, tengo el honor de, de colaborar con ellos. Eh, y es lo que vengo a contaros, cómo nos organizamos y cómo trabajamos en Comefruta. Mirad, Comefruta es una empresa que nace, nace en, en el año 2011 de la mano de un ingeniero de tomo y lomo, José Luis Montesino, eh, jefe mío por aquel momento en Telefónica, que, que se cansa, se cansa de los atascos, se cansa, excelente profesional, por cierto, y, y, y además excelente jefe, pero se cansa de sumar atascos. Y de sumar eh, procesos complicados y de sumar jefe. Y, y, y por otro lado, eh, más que querer restar en su vida lo que quiere es sumar. Lo que quiere es sumar y sumar cosas en pro de sus valores. Tiene una explotación agrícola familiar... Y, y le duele en el alma ver cómo las mejores frutas se marchan fuera eh, por cuestiones logísticas y de comercialización. Así es que José Luis deja la telefónica y se pone, como buen ingeniero que es, a trastear con, en aquel entonces un embrión de página web que casi se tiene que programar él solo y monta comefruta.es. Pues una tienda que, que comienza vendiendo estas frutas, incluso en las propias cajas en las que se recogen, que se van al extranjero. Un largo recorrido desde entonces que pasa por no solamente llevar fruta a las casas, sino también llevarla a, los, a las oficinas, eh, buscando mmm, un, que, un bienestar en, y, y, en todas las, eh, no solamente en tu vida, sino también en tu trabajo como gran parte importante de ella, y empieza, empieza a sumar, empieza a sumar transporte propio, empieza a sumar contacto con nuestros agricultores que creen en la sostenibilidad, que creen en el valor de nuestro campo, y así pues empieza a crecer y a aumentar, eh, incluye también... En 2015 y como parte muy importante de sus valores, acción social y, y, y trabajando para, para eliminar el desperdicio alimentario y, y canalizar eh, no solamente donativos de los clientes, sino, sino toda esta fruta que a veces eh, no calculas bien y, y te sobra. Y así vamos creciendo hasta el momento actual con un equipo de 10 personas. Quizás penséis que esto funciona porque es una empresa pequeña y dejadme que os cuente que, que no es así. Porque José Luis sabe bien que en, en cualquier contexto, como buen gestor de personas que ha sido, sabe que la, el compromiso de las personas pesa muchísimo más, muchísimo más que sus capacidades y, y que sus títulos y que sus, eh, digamos, logros anteriores. Así que José Luis se plantea acoger o por lo menos escuchar a todas aquellas personas que se acercan con ganas de trabajar de otra manera y de trabajar en lo que les gusta. Mirad, estos son los cuatro pilares de lo que sería, sería Comefruta. Comefruta busca que todos ganen, que gane el agricultor, ...que gané el transportista, que por supuesto ganemos nosotros en nuestros hogares con una fruta riquísima... ...que te espera en el árbol y que eh, hasta que no haces clic no se recoge pero que a su vez da al agricultor un canal de salida para todos esos productos de temporada que tan difíciles de comercializar son porque hacen estirar y encoger los canales de venta muy pensando en, en que todos mejoremos, que mejore el agricultor que mejoremos todos la salud y el sabor de los tomates que nos llegan a casa y, y sobre todo que el equipo que trabaja con él sea, sea capaz de trabajar de otra forma, pero no solo de otra forma con las manos, sino también de otra forma con el corazón ¿no? poniendo mucho foco en en, en, en trabajar lo cercano, en que este equipo tenga no solamente autonomía para ejecutar, sino que tenga capacidad de decidir, capacidad de proponer, capacidad de, de, de pensar en la empresa y en su tarea como algo, como, su, como si fueran sus propios CEOs, ¿no? Y todo esto con mucho apoyo de la tecnología, eh, todos eh, trabajamos desde casa, cada uno elige el modelo incluso hasta de relación laboral que quiere tener con cuántas horas le quiero dedicar a este proyecto, ¿no? cómo lo quiero hacer, a qué me quiero dedicar dentro de todas las 1280 cosas que siempre hay que hacer en la empresa, y desde luego siempre buscando en construir ese mundo con el que soñamos, ¿no? ese trabajo idílico, pero con los pies muy asentados, muy asentados en la tierra. Mirad, estos son los pilares de la organización. Eh, nosotros vemos personas, no vemos tareas. Dejamos a cada persona que, que nos diga en cada momento, eh, según sus inquietudes, según su, su estado de ánimo, su situación familiar, porque no todos somos los mismos en el mismo momento, dejamos que defina su puesto de trabajo o por lo menos dejamos que proponga cómo debería ser su puesto de trabajo, permitiéndole eh, que, desarrollarlo en una serie de tareas que, dicho de alguna manera simple, que tratamos juntos de medir, de buscar qué anclaje tienen esas tareas con el negocio buscamos un proyecto que dejamos que las personas propongan hacia dónde quieren caminar, cuál sería su corto y su largo plazo y nos sentamos juntos a ver qué tareas deberíamos hacer o qué tareas se deberían acometer para conseguir el desarrollar ese pro ese proyecto pero buscando siempre cómo anclar cada una de esas tareas a un determinado parámetro de negocio, viendo cómo Así somos capaces de ver qué cosas tienen sentido, qué cosas tienen impacto y qué cosas nos hacen crecer y qué cosas a lo mejor no es el momento o a lo mejor eh, pues tenemos que, que hacer de otra manera. Las personas, eh, cada una de los 10 personas son absolutamente autónomas, todos igual, retribuidos por igual, todos retribuidos, todos tratados por igual, desde el que recoge la fruta en el campo hasta el que hace la página web o hasta el que se encarga de, de organizar proyectos eh, individuales de bienestar en oficinas, eh, hasta el mismo jefe, todos igual y con un variable que depende mucho de esto, de este impacto eh, de las tareas que cada uno propone. Y aunque somos profundamente autónomos y trabajamos desde casa, somos una piña, somos las piezas de un puzzle. Eh, cada uno nos reunimos todos los viernes. Eh, de manera remota y cada, bueno, cuando necesitamos y si no necesitamos cada dos meses de manera presencial, nos hinchamos a fruta durante todo el día, con lo cual es además un día de detox total y allí pues compartimos miedos, compartimos inquietudes, compartimos ideas, compartimos problemas, eh, de manera que cada uno sabe perfectamente qué es lo que están haciendo los demás y ninguna que podamos aprovechar. Somos personas que conectadas con personas, pero con un cuadro de mando que, que, ya, quisiera, que ya quisiera la NASA. Eh, os traigo algunas cifras, eh, aunque decía, somos un equipo pequeño, eh, Comefruta es uno de los e-commerce más rentables de, de este país, de hecho José Luis es profesor y cuenta todo lo que aprendemos en escuelas de negocios y es también cofundador de e-commerce rentable, una página que os desde ya os recomiendo a todos los que estéis interesados en progresar en el mundo del e-commerce porque no hay ahí más que aprendizaje, conocimiento y experiencia, transparencia y verdad de la buena una transparencia y unas ganas de que todos, eh, de que todos uti podamos utilizar la tecnología para progresar, eh, que también aplicamos en Comefruta, publicamos trimestralmente nuestros resultados, publicamos un montón de posts sobre lo que aprendemos, dónde nos tropezamos, eh, qué cosas nos permiten mejorar. Y quiero contaros que estos días tan raros hemos cambiado la empresa de la noche a la mañana eh, bueno, pues por culpa de este bichito que también nos ha tenido encerrados en casa Comifruta era una empresa que tenía su línea de negocio dividida casi a partes iguales Entre la fruta en la oficina y la fruta particulares Y bueno, pues desgraciadamente las oficinas, muchas han cerrado sus puertas Y aunque muchas han derivado el compromiso que tenían con nosotros hacia donativos Lo cual agradecemos infinito y también eh, han tratado de reinventar eh, esa, esa fruta que ponían en el office enviándola a sus teletrabajadores, eh, cosas que ellos han agradecido profundamente, eh, bueno, pues hemos, hemos tenido que, que cambiar. Nuestras cifras eh, han cambiado totalmente, pero mmm, esto tener a las personas tan comprometidas y tan luchando como una piña eh, por desarrollarse, a la vez que desarrollan la, la compañía, pues ha hecho que podamos, eh, vamos, atender, hemos multiplicado, vamos, la web, evidentemente, no exento de problemas, se nos ha caído, pero gracias a que la conocemos bien y es de diseño propio, pues la hemos podido manejar. Hemos optado por simplificar, porque hemos aprendido que cuando hay follón lo que hay que hacer es simplificar, hemos tenido que simplificar el catálogo dejando fuera algunas cosas, pero esto nos ha permitido eh, bueno, pues reforzar la atención, reforzar el transporte, por supuesto reforzar y aplicar de pe a pa y más p y más pa todas las medidas necesarias para hacer de la llegada de la fruta a tu casa algo absolutamente seguro y nos hemos volcado en atender a la gente pero tengo que deciros que no ha hecho falta pedirle Absolutamente nada, ningún esfuerzo a nadie. Y hemos estado trabajando al 150%. Curiosamente, nuestros clientes no solo han respondido con unos mensajes emocionantes que, que nos han permitido, bueno, que no tenemos eh, el proceso final tan optimizado y algún parámetro todavía nos toca, nos toca retocar y seguimos en ello. Nosotros sabemos, porque trabajamos la economía digital, que, que bueno que esto va de, de, de arrancar y de mirar, medir, medir, medir, medir, que aquí se acaban los yo creo y que esto va de medir y, y seguir midiendo y, y progresar. Así que, bueno, si alguno habéis tenido estos días, eh, habéis hecho vuestra compra de comer fruta o sois clientes habituales, gracias por todo el apoyo. Y si no lo sois, os animo a que lo probéis porque ahora estamos en temporada de picotas y están de muerte. Eh, no todo ha sido un camino de rosas. Eh, aquí, pues como todo, nos hemos equivocado en lo analógico y en lo digital. Nos costó ajustar los procesos con los productores para conseguir ese ecosistema en el que realmente todos, todos tenemos un poco lo que queremos. Eh, nos ha costado también, eh, bueno, algunos productos, nos ha costado las fichas de producto, porque no es igual lo que te cuenta el agricultor que lo que entiende el cliente. Tuvimos nuestros más y nuestros menos con los transportes, la logística tan complicada eh, y tan esta última milla. Y en lo técnico también, la web pues la hemos tenido que cambiar varias veces, eh, la, eh, bueno pues hemos tenido que invertir a lo mejor eh, más de lo que pensábamos en la atracción de tráfico. Bueno, esto también nos ha venido bien porque hemos, hemos desarrollado un blog eh, con contenidos también que son muy apreciados, ¿no? recetas, consejos, formas de conservar la fruta y también eh, cómo llevar esa, esos, esos valores de sostenibilidad al comportamiento de cada uno. Eh, bueno, pues hemos tenido nuestros tropiezos. Quizás os diría que el mayor tropiezo ha sido a veces con las personas, ¿no? Eh, a veces no, no sabemos lo que queremos y nos apuntamos a proyectos y a iniciativas sin tener muy claro qué es lo que estamos. Esto es como lo que dicen esto, del genio de la lámpara de cuidado con lo que pides que lo mismo se te cumple. ¿no? Pues sí, hemos tenido, hemos tenido personas que no encajaban y que, y que bueno, pues de, un, de una manera totalmente natural, pues bueno, han probado el modelo, todos empezamos probando porque además es la manera de crecer poco a poco, ¿no? Eh, como casarte con alguien, es exactamente igual, es mejor profundizar en la relación primero y ha habido personas pues que se han dicho pues no, pues me siento un poco aislada, me siento sola y a pesar de que os veo o esta tarea no es, no es lo que quiero o, o simplemente han cambiado mis expectativas y ahora pues tenemos grandísimos excompañeros y amigos que bueno, emprenden ahora otro tipo de proyectos y, y nos dan un apoyo y una ayuda desde donde están, que, que son auténticos embajadores de Comefruta. Porque sinceramente yo creo que, bueno, creo, no sé, siento que Comefruta es un proyecto que se lleva en el corazón y, y quizás por eso, algo que aunque luego no estés siempre llevas contigo y quizás por eso, esa quizás sea la magia, ¿no? El, el buscar maneras, modos y maneras muy personalizados, muy hablados, muy sentidos de tratar a las personas, porque en Comercio a las Personas son lo primero, lo segundo, lo tercero y lo último. Yo os animo a que lo probéis. Y si os parece, os puede parecer que dices, bueno, esto lo hacen estos porque son 10 y se conocen, eh, deciros que, que somos gente muy diversa, somos gente de muy diversa formación, en edad, en, en por supuesto en género, aquí hay chicos, chicas, y, y además mmm, somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre en formas de hacer las cosas. Pero no eso no nos impide que nos sentamos muy bien todos juntos. Lo cierto, es que necesitamos que las empresas cambien, abran las ventanas y dejen entrar ideas, ideas nuevas. Si este tipo de modelos puede parecer eh, demasiado personalizado para una empresa grande, solo hay un truco, comerse el elefante a trozos, trocearlo y hacer micro, micro equipos que puedan tratar a las personas de una manera más personalizada. Se tiene que acabar el eso de yo a ti te este dejaría, pero es que no puedo porque no me fío de Antonio y si no es que Antonio no, no me cumplirá y, y entonces no puedo. Tenemos que aprender a tratar a las personas de una manera individualizada buscando, no me cansaré de repetir los contextos en el que todos ganen. Oye, yo termino, termino la intervención. Simplemente, eh, bueno, he querido poneros una transparencia que os dejo para la reflexión eh, con 10 variables que, que en Comifruta creemos que, que son 10 ingredientes que hemos metido en la batidora de nuestro sabroso smoothie y sabroso y saludable smoothie. El equipo, entendido como individualidad a la vez que proyecto común. Asegurarnos que cada una de las tareas, eh, revolver Roma con Santiago para buscar el hilo que hay entre la tarea, entre el intento y el impacto en el negocio, mucho poder a las personas, apetito, curioso, eh, ganas de saber de todo y de todo, de probarlo todo, por supuesto compartir, trabajar en voz alta, trabajar en red, utilizar la tecnología Hablarnos mucho entre nosotros, diciéndonos aquello que sabemos que, que al otro le va a gustar. Eh, nunca nos cansamos de dar las gracias a nuestros compañeros por lo que nos aportan, pero también diciéndoles aquello que mmm, a lo mejor no se ha dado cuenta que no ha gustado tanto, con toda naturalidad y con toda confianza. Y sobre todo, mmm, bueno, pues trabajar siempre con ganas, con ilusión. Y, y cuando nos falle, pues hablarlo y comentarlo, que a lo mejor es momento de darnos un, un descanso y de ver cómo, cómo lo gestionamos. Nada más, solo que aprendamos todos a decir a nuestros jefes, y, y si somos jefes, a escuchar y a reflexionar sobre esta frase que a mí me encanta... Que, que dice, querido jefe, cuanto menos me controlas, cuanto menos me atas, cuanto menos me ordenas, eh, más te doy yo. Muchísimas gracias, dejo de compartir la pantalla y escucho súper encantada vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Virginia. Ha sido bueno, un placer enorme escucharte. Además, me parece súper sugerente eh, cuando, hablo, cuando encuentro gente que habla de transformación digital en negocios tradicionales, porque que me hable de transformación digital, Más Cuando tradicional muchas que... historias de transformación digital en empresas digitales, dice bueno, a ver, en es digital, ¿no? Pero encontrar una transformación digital o encontrar procesos de liderazgo digital en empresas tradicionales, creo que anima mucho y sobre todo en este momento tan, tan, tan complejo. Bueno, tengo que decirte, Juan Carlos, que esta es una empresa que es tradicional en lo que es el sector, en lo que es el servicio que ofrece pero que luego ya has visto que tradicional tiene poco. Y luego es una empresa muy, muy anclada. te conté que Os conté que José Luis era ingeniero, eh, yo también lo soy, tenemos un componente de, de digitalización, no solo en la parte de la página web, el proceso de compra, sino luego en todo lo que es el marketing digital, la atención al cliente y sobre todo el seguimiento. Y esto que es tan propio de la era digital, ¿no? el TSAB de vamos a probar pequeñas cosas y aquí da igual lo que yo creo, da igual lo que José Luis cree, o da igual lo que digo crea aquí lo que vamos a hacer es medirlo Y, y esto no lo podrías hacer Si no utilizaras canales digitales sí. O por lo menos no lo podrías hacer tan fácilmente Así que tradicionales por fuera Pero hiper mega modernos En lo emocional sí. y en lo tecnológico Juan Carlos, yo estoy convencida Sé que la transformación digital exitosa La que realmente te abre oportunidades Es un viaje, como te decía Totalmente de de bueno, Recuerdo a la audiencia que tenéis una pestaña Q&A ahí en el chat ir escribiendo preguntas y además de hecho estoy viendo algún comentario que se podría transformar en pregunta y me, me tomo la el atrevimiento de, de coger el comentario de María que, que nos dice ojalá Dale. mi jefe te escuchara gran presentación ¿Qué le dirías a María que le bueno. decir María a su jefe? Bueno, pues que vea, que vea la sesión grabada, le diría, ¿no? Pero sobre todo le diría que, bueno, que no le va a gustar lo que le voy a decir, pero le diría que ya tiene una responsabilidad, igual que tenemos todos, educativa con el entorno que nos rodea. Y que tenemos que proponer, tenemos que buscar la manera de equivocarnos rápido y barato y de dejar que nos prueben, eh, o que prueben esa idea, esa forma que queremos de hacer las cosas y demostrar con resultados. Os decía que el hilo entre la propuesta y el impacto en el negocio, eh, cuando no existe, lo buscamos y si no lo creamos, porque es muy importante anclar eh, hacia dónde quieres ir con lo que te da de comer. ¿no? Eh, la base de, de que hoy podamos estar hablando de esto es que como frutas es. Eh, ¿Puedes andarnos un poquito en, en, en este.? momento tan tan duro que tuviste que pasar en marzo y esa pequeña crisis y cuál fue vuestra ruta para, para rápidamente reconvertiros o, o, o, a, o saber acometer eh, los problemas que, que trajo el COVID, el aislamiento y que todos hubo una especie de parón económico? ¿Cómo lo, cómo lo llevasteis? Bueno, la, la verdad que ha sido una situación tremenda para todos, ¿no? Un shock que yo creo que en enero, incluso en febrero, todavía nos reíamos con cariño de los chinos y decíamos, bueno, esto lo hacen los chinos porque son chinos, esto en España, esto en España es imposible. Eh, sé que hay muchísimas empresas que han sufrido mucho con el tema del teletrabajo y muchísimos empleados también, de hecho el otro día leía algo que decía, se acabó la luna de miel, toda la vida deseando teletrabajar y ahora resulta que estoy, de... lo odio, nunca quiero volver a la oficina y a ver a mi jefe. Eh, porque ha habido mucha gente que lo ha tenido que hacer a marchas forzadas sin formación, incluso sin medios ¿no? yo creo que todos nos hemos conectado con alguien que está en la cocina de su casa eh, sentado en un taburete teletrabajando eh, nosotros ese problema no lo hemos tenido porque nosotros teletrabajamos todos desde hace ya bastantes años y, y bueno, y tenemos también además, no solo tenemos los medios porque fíjate Juan Carlos, para teletrabajar tampoco hace falta demasiado con una buena conexión a internet y un ordenador regulero te apañas es más un tema de eficiencia, de saber utilizar los medios y no pasarte toda la mañana enganchada a videoconferencias agotantes, ¿no? eh, Es más un tema de, de no, no de saber cómo se usan operativamente las cosas, sino que las herramientas te liberen y no sean una carga. Entonces nosotros ese problema, o sea, afortunadamente no lo hemos tenido, ¿no? eh, Pero sí, bueno, pues hemos, nuestra línea de negocio de fruta en la oficina, te decía que ha, ha caído y hemos tenido que, que redimensionarnos. No es igual los procesos digamos escalal, escalados de, de frutas, prácticamente todas parecidas o iguales a oficinas, que mil pequeños eh, pedidos particulares, diferentes, cada uno es de su padre y de su madre. Nosotros hemos aprendido que nuestro, en todo este barullo la simplificación es, es un pilar imprescindible. Esto no hubiera sido posible si el equipo no hubiera estado motivado, pero no le puedes motivar cuando te sucede el problema, tienen que venir ya motivados de antes. Con lo cual te diré, el tener al equipo con las pilas cargadas eh, ha sido fundamental, el tener conocimiento técnico de las herramientas que, que nos permitían dar servicio ha sido fundamental, pero sobre todo ha sido fundamental el tener la valentía de quitar cosas del catálogo, de simplificar procesos y de volcar todo, en atender pedidos, en medidas de higiene y en y en sobre todo en la atención al cliente, que nadie se quedara con ninguna duda. Evidentemente, cuando empiezas a hacer, eh, cuando cambias tus cadenas productivas, cometes más errores. Eso mmm, nos ha dolido en el alma, pero es que ha sido inevitable. Entonces, el volcarnos, todos, aquí nadie ha preguntado, es que yo ya no hago, no sé qué es que han visto, no me gusta. Todo el mundo se ha puesto a hacer lo que había que hacer. Y muy, muy volcados en ayudar al de al lado que probablemente está haciendo una cosa que antes no hacía y muy volcados en el cliente. Esto ha sido fundamental. Y tengo que decirte que, que los clientes han respondido magníficos, no me cansaré nunca de dar las gracias y y bueno y que todos hemos aprendido aún más Genial. de nuestros Tenemos clientes. una pregunta, no nos han puesto nombre. Me encantó tu presentación Dime. y coincido en todo lo que dijiste, pero me faltó un pilar muy importante. ¿Cómo afrontasteis el tema de financiación? ¿Opciones diferentes, tropiezos, experiencias? Eh, bueno, eh, pues creciendo muy poco a poco. Eh, creciendo muy poco a poco, os contaba que las personas que se incorporan al proyecto eh, siempre van probando. Eh, empezamos con una participación eh, más, más reducida y más limitada y vamos viendo si las tareas que esa persona aporta tienen impacto en el negocio. Evidentemente no hay impacto al día siguiente, nos damos un recorrido, pero siempre vamos muy poco a poco. Y ahora, por ejemplo, con el COVID, que las cosas han tenido que cambiar, pues todos hemos entendido que tenían que cambiar las tareas que hacíamos, pues porque ahora mismo eh, el proceso, aunque hemos conseguido mantener el negocio eh, recuperando con la parte de, de venta hogares, bueno, pues evidentemente la eficiencia no es la misma porque, porque tienes que ajustar todos esos procesos. Entonces, haciéndolo muy poco a poco, con mucho cuadro de mando y, y haciendo entender a, en cada crecimiento, eh, pues probando con mucha, haciendo los experimentos con gaseosa, diríamos, no no tratando de apostar, o sea, aquí no, no hay yo creo, aquí hay yo de con nuestros plazos y con, nuestras, y con nuestros eh, tiempos razonables para que eso suceda, pero aquí todo es pasito a pasito eh, lo que te decía antes, creemos en el valor de las pequeñas, que las pequeñas cosas son las que, nos, los pequeños pasos son los que nos hacen construir ese, ese mundo mejor al que aspiramos. Aquí un no comentario cuenta. que te quería hacer, que te quería hacer con, en relación a, a parte de la emocionalidad y, la, y lo digital que, que, que comentabas, ¿Eres de las que, que piensan que, eh, tras esta crisis, vamos a, a salir algo fortalecidos desde el plano humano, desde lo digital? Hay una, una cosa que personalmente he experimentado, eh, y es que eh, desapareciendo la empresa como sitio y esas salas corporativas, esos trajes, donde todos nos hemos tenido que conectar y conocer el salón de casa o la habitación del niño de alguien, donde hemos entendido que esto de la conciliación es real porque escuchábamos los gritos de los niños detrás de nosotros corriendo mientras teníamos una reunión. ¿Eso a lo mejor nos ha hecho más humanos? ¿Nos ha hecho bajar un poco esta, este formalismo y este, esta distancia que, que teníamos frente a, al cliente, al compañero de trabajo, al jefe? ¿Y puede que eso nos, nos ayude también a, a bueno. una nueva normalidad emocional a través de lo digital? Pues en parte sí, en parte sí, es cierto, ¿no? Yo, yo como ingeniero sé que la transformación digital tiene antes sí un reto, ¿no? Y, y por eso Deval con 40, porque yo llevaba muchos proyectos en empresas que al final faltaba, nos quedábamos en el cómo, pero se nos olvidaba el qué, el para qué, el qué me hace sentir, ¿no? Entonces es cierto, no podemos negar que lo digital tiene antes sido un reto, que es llevar emoción a las personas, pero que, que yo estoy, yo, yo sé que lo acabará consiguiendo. No sé si nos ha dado nos ha dado todo el salto que nos podría dar, porque efectivamente quizás tengamos que reconocer que este primer salto está siendo más operativo. Es decir, la gente está probando el comprar cerezas por internet, cosa que nunca había probado, pero hasta pescado, dices, pero ¿cómo puede ser que el pescado me lo traigan de Coruña a casa? Y además que es que está más rico que el que compro en el supermercado tradicional. Entonces, es verdad que hay mucha gente que está probando la parte operativa. Y también es verdad... Que, que todo ese en todo ese mogollón de pruebas hay un componente, no sé si de humanidad, pero sí de naturalidad, ¿no? Eh, mis hijos se ponen súper nerviosos porque entro a darles un zumo de naranja, mamá que estoy en clase. Bueno, pues no pasa nada, déjame que salude al profesor de historia. A mí se me ha cortado la conexión en algunas clases que doy. Y tenemos todos que aprender que no, que no pasa nada, ¿no? Tú y yo antes, cinco minutos antes, no podíamos entrar porque no sé qué le pasaba... A, a mi navegador Pues a lo mejor hubiéramos tenido que pedir disculpas a la audiencia y empezar con 15 minutos de retraso. No pasa nada, entonces me parece que lo digital nos, nos tensa mucho, nos, nos rigidiza mucho y quizás estamos aprendiendo a tomarnos de una manera más natural y sin duda Juan Carlos ese es el primer paso para ser capaces de, de transmitir emoción que ese es nuestro gran reto del siglo XXI ¿no? Es conectar con gente a la que nunca vamos. A... Bueno, veo que la gente está un poco temerosa, a lo mejor les está generando esa tensión digital y no nos están eh, pasando las preguntas directamente, pero tenemos otra otra opción dentro de la sala. Una vez que yo desconecte eh, ahora mismo el, el, el auditorio, eh, vais a ver que hay una mesa, que ahí también, donde Virginia se va a trasladar y ahí os puede, podéis conectar con ella, podéis hacerle preguntas y, y ya podéis entrar en un momento más de, de networking. También os animo, en vuestras propias mesas, si activáis vuestros micrófonos y vuestros vídeos, podéis interactuar con los otros participantes de la mesa, que este congreso también tiene este componente de networking muy interesante y que suple, pues, ahora mismo la carencia de congresos tradicionales físicos que, que, que, que teníamos. Eh, nada más, eh, darte las bueno, es la hora de la siesta, Juan Carlos, es la hora de la siesta, pero para el que se despierte luego, eh, no solamente estar en la mesa, sino que si queréis podéis contactarme a través de LinkedIn y seguimos charlando a de Terlum sobre este tema porque de verdad que algo que también hemos aprendido en Comefruta que es importante compartir eh, los modelos que funcionan porque el ejemplo, esto lo saben los profes, el ejemplo da igual lo que digas, lo que importa es lo que hagas. Entonces el poder demostrarlo con hechos, de hecho nosotros hemos estado publicando eh, aprendizajes técnicos y no técnicos en, nuestra, en nuestro blog porque queríamos compartir esos prebatacazos para, para porque hay un montón de pe empresas pequeñas como la nuestra que, que se han quedado muy chocadas ¿no? y queríamos ayudar eh, compartiendo cosas Es fundamental, por, sobre todo en este, en este momento. Si es que venimos hablando muchos años de transformación digital y pensábamos que esto simplemente era darle un botón e instalar un software y teníamos que subir la curva humana, que la curva humana es más lenta y que generalmente atiende a temas de Total. necesidad. Ahora sí hemos, hemos tenido la necesidad de muchas cosas y gracias a la tecnología pues hemos podido eh, sobrevivir un poco dentro de todo el dolor y todo lo que el daño ha causado. Sobrevivir un mucho, un mucho, que no sé qué hubiéramos hecho sin... Aquí hay que romper una lanza por mi, por, mi, por mi compañía madre, por Telefónica y por las otras operadoras, porque tenemos una infraestructura en nuestro país que muchas veces no valoramos lo que tenemos, pero que se lo pregunten a los alemanes que han tenido que ver Netflix con menos calidad. Bueno, os recuerdo, sí. muchas gracias Virginia por, por tu charla. Gracias a ti, Juan Carlos. Y, y gracias bueno, a todos. os recuerdo que a las seis tendremos a AlexNet. El título de la charla que nos va a dar es el rol de la personalización en la transformación digital, beneficios, estrategias, ejemplos de implementación. Si continuaremos un poco con la línea de lo que ha, eh, nos ha contado Virginia. Y nada, daros una, un recordatorio del uso de vuestra cámara y micrófono para que interactuéis, porque tenemos un espacio ahora mismo digital y tenemos que aprovecharlo con, con gente muy potente para, para aprender de ellos y, y comentar también nuestras propias eh, experiencias. Nada más, muchas gracias a todos, nos vemos dentro de un ratito. Gracias, un placer. Gracias Juan Carlos, gracias Filipe, gracias Andrea y gracias a Penexo. Bravo. Nos vemos pronto. Hasta luego.